Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo a la maravillosa Marian, que nos va a hacer una lectura de tarot. Ustedes saben muy bien que este canal es un canal de filosofía, pero también yo creo fervientemente que el destino está marcado y vengo de una familia en la cual eh, hay muchos brujos y de hecho mi abuela, que fue una gran bruja, le enseñó a, a Mariana a hacer las lecturas de tarot. Así que esto es un homenaje también para mi querida abuela Mara. Así que aquí eh, vamos a comenzar con la lectura de eh, lo que es eh, lo que va a suceder en el 2022. Te invito a que te quedes con nosotros. Ok, muchas gracias. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, empezamos con el pasado. En el pasado la torre está boca abajo, entonces es todos los planes que teníamos y explotó la torre y pues con lo del coronavirus no se pudieron hacer Ajá, hemos estado eh, con mucha incertidumbre con la templanza, nos falta la tranquilidad de las cosas que antes teníamos pero también ha habido positivos eh, pues cambios positivos se puede decir está la muerte en positivo que ha sido tratar de... Ver las cosas de otra manera, hacer las cosas online, aprender a hacer las cosas de otra manera. Ok, nos hemos acoplado. Hemos tenido, eh, aquí aparece la luna, que ha sido muchas parejas eh, peleándose, terminando este ciclo, nos también nos hizo mover. Y las parejas o se juntaron y estuvieron más fuertes o se separaron y la mayoría hay muchas eh, parejas que pasaron por esa separación ok ahorita como estamos eh, empezando este 2022 está la estrella que es la que nos va a regir estamos empezando con mucho amor con mucha ilusión entonces bueno tenemos que, que estar así eh, lo único que de repente nos falta, eh, me aparece la fuerza, la fuerza física y mental. Ahí estamos empezando como que flojos, eh, como que de repente cabizbajos. ¿Por qué? Porque todavía hay incertidumbre en lo que puede pasar. En el futuro me parece que, que sí va a haber eh, una crisis, una crisis por todo los hombres y todo el gobierno poderoso del mundo que ahorita está en, en conflicto, uh -huh. el carro eh, lo van a manejar de una manera que no va a estar bien y nosotros tenemos que estar con nuestra luz como el ermitaño, con esa luz eh, protegiéndonos a nosotros y también va a haber una crisis eh, con la rueda de la fortuna que está al revés, va a haber una crisis eh, mundial. Entonces sí, de, económicamente tenemos que estar, pues tratar de, de no alocarnos con los gastos, de, de darnos nuestros gustos, pero siempre guardando, guardando porque, porque sí se vienen cosas eh, mundialmente, que por ejemplo esto, eh, el ermitaño vamos a tener que estar todavía encerrados este año, que estar eh, cuidándonos. Entonces, eh, pues tenemos que tener paciencia, paciencia. Y lo importante es que, por ejemplo, aparece el mago en positivo, que es que tenemos las cosas nosotros para poder eh, realizar lo que queremos. También habrá cosas que... Que algunos eh, hombres y mujeres descubran tal vez nuevos inventos porque el mago es como que hace todo con las cosas que tiene entonces va, va a estar bien eh, vamos a, a estar bien, solamente hay que, que cuidarnos, eh, tener mucha espiritualidad, nos sale que, que para estos momentos tenemos que tener mucha espiritualidad y pues sería todo eh, les mando un abrazo y muchas gracias Robert por tenerme aquí con ustedes. Muchas gracias Marian por esta participación. Eh, fue muy importante que nos cuentes lo que va a suceder porque sin duda el destino está marcado. Así que si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal y compartas. Nos vemos muy prontito. Bye bye. Bye.